a eh, por la sexualidad todas aquellas orientaciones que bueno, son personas que se senten atentas por més de un género. Aquí, potser, las més conegudes o las que engloben las siglas del movimiento LGBT la bisexualidad, pero realmente las siglas serían mucho más amplias. Y nosotros, dentro de la propia filosofía del grupo, también lo que volíem era a utilizar bisexual como paraíguas, como termo paraíguas, porque las identidades son múltiples. bisexual es un, un termo paraíguas que está en fin vía servir activismo, que se refiere a todas aquellas identidades y orientaciones que se han cap a tratar de un género o, o de gènere. género. Una no? está en la bisexualidad, que es la que es con mes, pero también hay muchas més, como la pansexualidad, polisexualidad, la entre muchas. Entonces, las personas que no son eh, monosexuales, el que te en como precisamente es el monosexisme. Que el monosexisme es el sistema de discriminación, opresión, o estructura de poder, veríamos otras muchas palabras para nominarlo, eh, que da privilegios a las personas monosexuales y oprimeix o discrimina a las personas plurisexuales o no monosexuales. El monosexisme, sobretot sobre todo, cómo actúa es invisibilizando y borrando. Invisibiliza que haya una diversidad muy amplia, que no es un banario hetero-homo y que todas estas realidades están apartadas, en parte también para definir y marcar esta autoidentidad definida entre los dos polos. Yo començar a polititzar-me dins del mundo del feminismo, donde vayé en las supressió que estaba Raven como a dona, consciente de d'aquestes supresiones, y a partir de aquí, doncs, vaig entrar para mi en un colectivo LGBT. Y no, en em el cultivo del començar no me sentí incómoda de ser has porque las cosas tot en dubte si la B había hasta de de las ciclas. Y a vos no me estaban dando una espalda a mí como para empoderarme de tal movimiento como persona como aduna, bisexual, sino que me estaban obligando a empoderarme de alguna manera o visibilizarme como lesbiana, y no era yo lo que me sentía, ¿no? y para nada una cosa que me sentía tan incómoda. Y lo que vam fer va ser a fue agruparnos a realizar una charrada que ha venido la flora de Maig hace unos 2-3 años. Y desde aquella charrada va ha la idea de, de que necesitábamos un espacio propio a, a un poder trabajar específicamente a estas violencias, trabajar en discursos, empoderarnos, encontrar un espacio de seguridad. Y algo que realmente son bastante limitados en otros espacios donde están trabajando, a la mejor casca, a la defensa de, de y nuestra forma de funcionar es asamblearia, funcionamos de forma horizontal y eso quiere decir que más o menos las tareas las intentamos hacer entre todas. Todas las personas que están en Renou son voluntarias, y o sea, sigui, hacemos todas las tareas de forma voluntaria y dedicamos nuestro tiempo libre, para per de alguna manera. hacemos muchas actividades fuera de Renou, hacemos talleres tanto a los tant grupos que nos ho demandan como a aquellos que nos hemos proposat anem a taules rodones de, de cosas muy molt diferents. Hem fet una taula rodona ben participant taules rodones a, plura, a les de Plural. O sí, sigui, temes com la monogamia també i temes de feminisme, te, perquè también també ens definim com a feministes. M'ha donat moltes eines per entendre-me, moltes eines per comprendre quinament para opressió estava rebent, per empoderar-me sobretot molt a s'aco, trobar un espai on punem pugui sentir còmoda a l'hora de visibilitzar-me i a l'hora de efectivismo como a subjetividad política com como una a dona bisexual no monógama y y a eso me ha dado una con una certa força y una cierta... no sé cómo explicarlo sabràtat a mi mateixa tenir en cuenta que que fora molt moviments ja és molt és complicat la nostra relació amb la gent i amb la societat el hecho de compartir con otras personas que pasan cosas semblants o que no, passen, no han pasado el mateix que tú, sino que pasan otras cosas, eso te hace crecer de una forma particular, no? porque también te hace ser sensible a otras operaciones que quizás tú no pateces. En Renou, por ejemplo, una de las cosas que tractem molt es el hecho de que no nos tractem el monosexisme, entonces, ser sensibles a otras operaciones, Y claro, cuando has de compartir amb personas que están patiendo una operación que tu, de la qual tú tu tienes un privilegio, y has de escuchar y intentar ser sensible, donde es una cosa que ha portat moltíssim, ha fet molt me ha aportado muchísimo, me ha aprendre mucho sobre muchas estructuras y sobre meus privilegios también, es una cosa que he pres, pres mucho en ranó y això es una cosa a valorar. No, para mí me aporta sobre todo seguridad, confianza en mi mateixa en aquest sentit y también satisfacción, o sea, sigui, primera vegada o... Sí, yo sí, creo que eso es una frase que estoy bastante subiendo, ¿no? Pero me em siento en un espai bastante cómoda, on poder no solo trabajar, sino gaudir, compartir, no sé, es... És... En para mí, me ha cambiado, <laughs> no, no diré esta frase, <laughs> me ha cambiado la vida, no ho diré. Pero sí que me ha ayudado a, a reflexionar de maneras diferentes, a pensar diferente, a creer que otras que maneras de hacer son posibles y no només... Hablando a nivel de las que reivindiquem, no sino que las ciudades son plurales y por eso se ha la forma de actuar.